Derechito al vicio, somos RSC. y en esta ocasión especial venimos a traerte el unboxing del juego de cartas de Clash Royale de la serie 3. Hemos conseguido el tercer paquetín, la tercer caja coleccionadora de esta serie que ya no está en los kioscos de todo el país, ya no está en toda la Argentina, pero lo puedes encontrar en algunos lugares especiales, en alguna feria de tu ciudad, en algunas ferias que tenga cartas y figuritas. Y además también vamos a estar abriendo un sobrecito de Fortnite de la colección 25, ya que Abrimos un montón, abrimos un montón de la colección 25, ya conseguimos al Darth Vader, la carta más poderosa de todas, pero siempre puede salir una carta más. Una carta especial, Scarlet Witch la conseguimos, a Indiana Jones lo conseguimos. ¿Quién nos falta? Comentanos debajo del video. ¿Qué carta especial nos falta de la colección 25? Buena onda. Pero bueno, esto no podría, esto no podría ser traído a ustedes si no fuese por nuestros auspiciantes de siempre. Nuestros auspiciantes que, bueno, parece que es fin de largo. Parece que fin de largo y no, sí, vinieron, vinieron los peluchines de Lucky One. Pueden ir a la página de Lucky One y encontrarse muchos peluchines. Pero bueno, vamos a ver que la caja de Clash Royale número 3, hecha por Supercell, en esa época Supercell tenía varias colecciones de cartas coleccionables. Algunas estaban bastante buenas, esta es la del Touchdown Tournament, es la tercer caja, compatible con las primeras dos cajas. Las primeras dos cajas están bastante buenas, pero no la conseguimos todavía. Y vemos en la parte de arriba, nuevo Clash Royale, ahí tenemos un par de personajes, una linda imagen. Del otro lado nos encontramos cómo eran los sobres de estos megacombos. Los sobres de estas terceras series eran todos verdes y la parte de atrás tiene el computador de cartas. Cada una de las tres colecciones tenía un número de cartas que arrancaba del uno en adelante No era que uno seguía después del otro Y en la caja tengo trabajos con 32 Las primeras 32 Más las instrucciones de cómo jugar Vamos a echarle un vistazo ¿Cómo se juega este juego de cartas? Mm, me copa un montón Me copa un montón porque está completamente sellado Está selladinho Vamos a abrirlo con de todo Y ahí enfrente ya tenemos los, las instrucciones Tenemos las instrucciones de cómo jugar Vamos a ver, Class Royal. El otro día, el otro día nos habíamos encontrado un par de sobrecitos sueltos Pero como les contamos, estaban a sobreprecio Y chicos, si ven algo sobreprecio, no se compra Tiene que ser siempre el precio justo, no te tienen que engañar cuando compres cartas Ahora sí, vamos a ver que tenemos las 32, todas selladitas Y tiene el olor, en la parte de atrás tiene el logotipo del, shop, del Touchdown Tournament pero, pero, pero, esto me deja pensando. Si el logo de las cartas de la parte de atrás del 3 son diferentes al logo de la parte de atrás de las cartas del 1 y del 2, vos cuando los mezclas, te das cuenta de que son... Ahí tenemos los que hicieron estas cartas. ¿Vos te das cuenta de qué carta es distinta a la otra? ¿O tiene el mismo logo? Tendríamos que ver. Y acá tenemos el mapita de juego. No solamente tenés las instrucciones, sino que tenés el mapa de juego con tu contador de elixirs. Vas a requerir de 20 contadores de elixir para jugar. Tenemos acá las tres cartas que las puedes utilizar para protegerte, para atacar al oponente. Tus tres cartas tienen que ganarle a las tres cartas del oponente. Está bastante simple, bastante bueno. Y obviamente cada carta tiene su propio, con o sea, su propio costo. Acá vamos a ver cómo se juega, empezando, cada jugador mezcla sus cartas y toma las primeras 5 cartas en su mano, el resto las deja boca abajo a la derecha conformando su mazo base, coloca sus arenas de batallas de modo que queden enfrentadas y así poder dar comienzo al juego. Anotará un punto a su favor en el marcador del partido ¿Quién? ¿Quién? ¿Quién? Esperen que hay que verlo bien La situación 2 El jugador A suma entre todas sus cartas 900 puntos Ah, pa, Tenés que ir sumando los puntos de tus cartas Contra el puntaje de las cartas del oponente A ver a ver, su, su, su, su, su, está un poco complicado. ¿Quién gana? Ganará el jugador que logre realizar tres anotaciones al contrario, superándolo en la diferencia de puntos de ataque y defensa de sus cartas. ¿Cómo jugar? Ambos jugadores eligen de su mano una a tres cartas, las ponen boca abajo en su arena de batalla, tienen que ser hasta completar los 20 puntos de elixirs y ganarlo al oponente. Otra cosita más, una batalla más fácil, los de tipo escudo le ganan los de tipo poción y los de poción le ganan los de tipo martillo, cuando querés jugar directamente con los escudos de tus cartas, con el mazo boca abajo irán descubriendo una a una sus cartas guiándose por los símbolos y el que logre 15 victorias gana de una. Bueno, es un juego bastante sencillo, o sumas puntos para vencer al oponente con tus cartas o lo haces con los diferentes tipos, si es escudo, poción o martillo. Y ahora vamos a ver las cartas, qué tal son, porque en esta temporada, mira, tenemos este de coste 9, 1200 de ataque, 950 de defensa, el tronco peca, son dos personajes en un mismo escudo y es tipo martillo. Acá tenemos al lanzadardos y al cañón con ruedas con 850 puntos de ataque y 700 de defensa, tiene 8 de costo y es tipo martillo también. Mm -hmm. Después tenemos al espíritu de fuego, choza y de bárbaros, <risa> tenés a los dos también con costo 9, tipo elixir con o poción con 950 de defensa y 1150 de ataque. Está bueno que tenga las cartas mezcladas, o sea las imágenes mezcladas. ¿Está copado? ¿Cómo será en la primera colección? Después tenemos al Caballero y al Bombardero con 750 puntos de ataque, me copa. Me copa un montón. Acá tenemos la Bola de Fuego y la descargas, porque no solamente vas a tener cartas de personajes, sino que también tenés acá sus técnicas con 1500 puntos de ataque. pues tenemos a la Bruja Nocturna y al Mago de Hielo con 1000 puntos de defensa y 1150 de ataque y solamente 7 de costo, 7 de costo para poder jugarlo. Después nos encontramos al Cachorro de Lava y al Golemita con 500 de ataque y 700 de defensa 7 de costos, tipo... ¿Tipo en el blanco? Es tipo escudo me parece Después tenemos otro tipo poción con la Bruja Nocturna de 800 de defensa Y el Espejo Mágico con 1100 de ataque Acá nos encontramos con el Duende con lanzas junto con el Montapuercos <risas> Se monta un puerco, tiene 800 de ataque y 900 de defensa y solo 6 de costo nos quedó detrás, Uhu. Esta parece buena, va. No, no, no, no está buena. La bruja el gigante con 10 de costo, 950 de ataque, pero 1400 de defensa. Eso está bastante bueno. Seguido por los duendes y la torre infernal que tiene 800 de ataque, 900 de defensa y es tipo martillo. Seguido por el caballero y la mosquetera. El caballero tiene tremendos bigotes. Y tiene 850 de defensa. 850 de ataque tipo martillo. Seguido por la carta del Esbirros. Los Esbirros y los Bárbaros de Elite. Con 1100 puntos de ataque. 950 de defensa. Y al lado suyo nos encontramos con el ejército de esqueletos. El globo bombástico. Con 1500 de ataque. Ah, este está mejor. Es tipo poción y 8 de costo. Pero 1500 de ataque... La rompe completamente, después tenemos la máquina voladora y el cañón, con 750 de ataque y defensa, seguido por el dragón infernal y los megas birros, con 950 de ataque y 850 de defensa. Me gusta hasta ahora cómo van las cartas, cómo van siendo el diseño de las cartas, acá tenemos que dar vuelta, acá nos encontramos con el clon, con la bruja, con 1200 de ataque y 900 de defensa. Pero me sigo preguntando de nuevo, estas cartas tienen combinadas imágenes, pero las primeras dos colecciones estarán así unidas Tenemos al caballero con el barril de duendes con 750 de ataque, el cementerio y la lápida con 900 de ataque y 450 de defensa Después tenemos el cohete y el ejército de esqueletos con 1250 de ataque y 500 de defensa Seguido por la Choza de Duendes y el, el Gigante nuevamente, con 1600 de defensa. Tiene la redefensa las cartas del Gigante, pero tiene un costo de 10, claro que sí. Por eso encontramos a Chispitas y a, y a los Esbirros con 1150 de ataque y 800 de defensa. Seguido por la Carta de Bárbaros y el Tronco, el Tronco. Con púas, con 900 puntos de defensa y 700 de ataque. Seguido por la carta de... Hmm, otra choza de bárbaros. Y los duendes con lanza. Con 1050 de ataque. Acá ya vemos que hay combinaciones que van variando con los mismos personajes. Pero con otros. Pero con otros más. Tenemos el espíritu de fuego y la ballesta. Con 1050 de ataque y 950 de defensa. Tenemos al bárbaros de elite. Pero del otro lado. Y al duende con lanza. Que ya lo vimos anteriormente. Acá con 1000 puntos de ataque. Seguido por... Wow, son bastante cartas realmente en esta caja, la curación y el minero con 450 puntos de ataque, 900 de defensa, seguido por el ariete de batalla y el mini PK con 1400 de ataque y 850 de defensa, tipo elixir, 7 de costo. Vamos por la bandida, que esta no había salido todavía La bandida y el bárbaros juntan 1100 de ataque y 1050 de defensa Esta carta sí está buena, pero tiene un coste de 8, claro que sí Seguido por la descarga y el duende Una descarga eléctrica de 400 puntos de ataque y 250 de defensa ¿Qué más nos encontramos? A las arqueras, A las arqueras y al golem de hielo con 650 de ataque Y 750 de defensa y me parece que en la última carta nos encontramos al bebé dragón Al bebé dragón y el montapuercos nuevamente Entonces tenemos 32 cartas que están bastante buenas en diseño El estilo de juego es muy bueno, tiene un costo de, de jugada Para que no te sobrepases con más de 20 puntos de jugada por turno pero, pero me deja pensando en muchas cosas no hay otras cartas extras, no hay cartas con efectos, no hay cartas con, o sea, con efectos gráficos como de relieve de color flúor o metalizados son bastante simples pero son de buena calidad eso sí, tiene un buen grosor, tiene un buen laminado, pero ahora vamos a ver entonces, qué nos saldrá en este sobrecito de la colección 25 de Fortnite, porque ya conseguimos al Darth Vader, ya conseguimos las cartas más importantes, pero siempre falta una más, siempre falta una que vos si no me sale ahora seguramente me va a salir dentro de 3 semanas Cuando ya me haya olvidado de la colección Pumba, agarro ese sobre extra del kiosco Y me sale una joyita inesperada Acá tenemos cinco cartas cinco cartas en el sobre Y vamos a ver que la primera es Bueno, nos encontramos a Suri Suri con esas trenzas de RGB y 880 puntos de ataque, 815 de resistencia y 85 de tecnología. Tiene esas trenzas RGB como en tu computadora gamer. Seguido por la Ice Crystal, ya la habíamos visto a Crystal normal, ahora la tenemos congelada con 860 puntos de ataque. Estuvo en un día frío comiendo helado y paf, se quedó congelada. Seguido por... La lata de atún con 915 puntos de tecnología. Ya esta lata ya nos había salido, pero nos había salido con un fondo de color verde. Ahora lo tenemos de color naranja. Seguido por que tenemos detrás de la lata. Uh, se nos repegó. Tenemos. Bueno, ahí ya tenemos las dos cartas. y El pico Voltage Staff para pegar a las cosas con tecnología con 810 puntos de ataque, 810 de resistencia y 880 de tecnología. Bastante simple de esta carta, seguido por el Graffiti Wolf kitset con 000 puntos de resistencia, lo sabía lo sabía, otra vez me iban a salir cartas con 0. 0 puntos, puntos tiene este graffiti. Te digo, voy a hacer un mazo solamente de cartas raras que tengan puntajes raros. Puntajes ceros, puntajes 50. Habíamos tenido una carta que tenía solamente 65 puntos de resistencia. Pero 0, cero, cero es el colmo. Cero es el colmo. Cero es la carga de mi sube. Cero es otra cosa. Ah, pero bueno. Entonces nos encontramos con un mazo bastante copado. De, de Clash Royale y un sobrecito bastante raro de Fortnite. Esperemos que nos vean en una próxima ocasión, yéndonos siempre derechito al vicio.